El magnate sigue contando con el apoyo mayoritario entre los simpatizantes de la obra oposición, con un margen arrollador, usando dinero de todos los venezolanos, monta un show en Caracas para pedir la libertad de Alexac. Hola a todos y bienvenidos a su canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí se lo contamos como primicia. Antes de iniciar, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y no olviden compartir con todos sus amigos en las redes sociales. Ahora sí, comencemos con toda la información. Una sociedad peligrosa, la invasión consentida, como Cuba infiltró el gobierno de Venezuela desde Hugo Chávez escrito y firmado con un seudónimo por temor a la represión a la prensa de una nación rica con más de 30 millones de habitantes a otra pobre y pequeña en población. Esto es real. Hoy La Habana está presente en Miraflores, en los ministerios, en las empresas estatales, en los institutos, en los barrios y, sobre todo, en las fuerzas armas. En 1959 triunfo de los revolucionarios en Cuba Fidel Castro dedicó a Venezuela su primera visita, era el país más rico de América. Solicitó el presidente electo Rómulo Betancourt la compra de petróleo en condiciones especiales y un préstamo de 300 millones de dólares, pero el político de Acción Democrática le negó ambas cosas. Después de 50 años, Castro mantenía relaciones mucho más fluidas con otro presidente venezolano, Hugo Chávez quien para entonces llevaba una década en el Palacio Miraflores. Con creces la invasión consentida, la sumisión voluntaria de una nación rica de más de 900 mil kilómetros cuadrados y 30 millones de habitantes a otra ocho veces más pequeña y tres veces menos poblada. Esta invasión comienza a partir del consentimiento psicológico de Chávez ante caso. Venezuela no solo brindó asistencia económica a Cuba, que tras la caída de la Unión Soviética había pasado graves penurias en los 90, sino que le abrió las puertas, literalmente, del gobierno. En 2019 se mantenían ocultos la lista de 220 mil profesionales y trabajadores que llegaron de Cuba a Venezuela, aunque no se incluye a los altos funcionarios, como los viceministros, que se radicaron en el país como si fueran parte del gobierno venezolano, los asesores de alto nivel como el comandante Ramiro Valdés. El militar Raúl Baudel pasó de ser amigo de Chávez y héroe de su defensa en el golpe del 2002, ahora en la cárcel por oposición al cambio de la doctrina de las Fuerzas Armadas y a la corrupción del gobierno dictatorial chavista. Rivero, encarcelado Sostuvo en 2014 que había aproximadamente 500 militares activos de las Fuerzas Armadas Cubanas, entre ellos un asesor con el grado de General del Ministro de Defensa y que hacia 2012 había más de 2.700 integrantes de la inteligencia cubana, el G-2, dispersos en diferentes sectores donde tiene ocupación el sector cubano. Nicolás se apoya en los militares y los militares se sirven de Nicolás. Es claro que el alto mando garantiza su permanencia en el gobierno y también con ellos. Asegura su propio poder político y económico, por eso la conclusión de la invasión consentida. Nicolás es la fachada civil y el blanco repudio popular de un gobierno castrense alineado con La Habana. En una segunda noticia tenemos, el exmandatario Donald Trump pronunciará en Florida su primer discurso tras dejar la presidencia de los Estados Unidos. En una conferencia de acción política conservadora, evento que se celebra anualmente, luego de trascender en medios estadounidenses, el exmandatario hablará sobre el futuro del partido republicano, la política migratoria y el primer mes de su sucesor, John Biden, en la Casa Blanca. Donald Trump hablará el próximo fin de semana desde Orlando, Florida, en su primer discurso desde que dejó la Casa Blanca el 20 de enero. El domingo 28 de febrero, como parte de la Conferencia de Acción Política Conservadora, evento anual, se celebrará la primera intervención según se supo el sábado de fuentes cercanas al expresidente. El futuro del Partido Republicano y del Movimiento Conservador también abordaría el tema de la inmigración y las políticas desastrosas de su sucesor, Joe Biden, agregó. Después de dejar la Casa Blanca, Trump se radicó en su club privado Mar-a-Lago en el suroeste de Florida, concedió su primera entrevista como expresidente al canal Fox News y reiteró que no reconoce la victoria de Biden. Luego de ser absuelto de cargos de investigación del asalto al Capitolio, el 6 de enero pasado concedió la entrevista. Ese día, un grupo de sus seguidores que había... Asistido antes a un mitin en el que Trump les dijo que luchaban como demonios para protestar contra el resultado electoral, lograron entrar al Congreso de Washington y protagonizaron actos de violencia y vandalismo. Recordemos que en el desafortunado hecho, cinco personas murieron y han sido detenidas decenas de personas por su participación. A pesar de todo, ni el segundo juicio político en su contra parece haber acabado con la popularidad de Trump. ...con los miembros del Partido Republicano. El magnate sigue contando con el apoyo mayoritario... ...entre los simpatizantes de la obra oposición... ...con un margen arrollador... ...por sobre otros posibles candidatos presidenciales... ...en las elecciones del 2024. Sobre la manera de lidiar con el controvertido expresidente... ...la cruda división que enfrenta el Partido Republicano... ...quedó a la vista durante el juicio político... ...que terminó el pasado fin de semana luego de que 10 miembros de la Cámara de Representantes y 7 senadores votaran a favor de condenarlo. El martes, el exmandatario criticó duramente al líder republicano en el Senado, Mitch McConnell. También cuestionó su rol en el partido luego de que el legislador dijera que el expresidente estadounidense era práctica y moralmente responsable del asalto del Capitolio el 6 de enero. Trump, en un comunicado de tono mordaz, pidió a los miembros del partido que retiren su apoyo a McConnell porque su liderazgo significa que no volverán a ganar. El Partido Republicano nunca más podrá ser respetado o fuerte con líderes políticos como el senador Mitt McConnell a la cabeza. En una tercera información tenemos, el gobierno dictatorial de Nicolás, como si tuvieran para celebraciones, organizó un concierto para exigir la liberación de Alex Saab ...y les pagó con bolsas de comida a las personas que asistieron. Como si fuera época de carnavales, sin medidas de bioseguridad como tapabocas y distanciamiento social... ...para prevenir los contagios de la pandemia, además de las aglomeraciones... ...se puede apreciar a un gran número de personas. La cúpula chavista, junto con el represor Nicolás, organizaron un concierto el pasado sábado... ...en la plaza Diego Ibarra, en el centro de la ciudad de Caracas para exigir la liberación del colombiano Alex A, señalado de ser el testaferro de Nicolás y sus hijastros. Ya es común que las actividades organizadas por el represor socialista no haya medidas de bioseguridad, como sucedió en la plaza Diego Ibarra, en lo mínimo que es un distanciamiento social para prevenir los contagios de la pandemia. En fotos difundidas por los propios chavistas se puede observar a las personas sin tapabocas y aglomeraciones frente a la tarima. Algunos de los artistas que se presentaron en tarima durante el concierto se encuentra el reggaetonero Omar Acedo, esposo de Daniela Cabello, hija de Diosdado Cabello, quien apareció en videos cantando, supuestamente pidiendo la liberación de Saab, aunque lo que se veía claramente era un libreto impuesto. Los asistentes, exigen a Estados Unidos cesar el bloqueo contra Venezuela, refiriéndose a las sanciones impuestas por el país y la Unión Europea al gobierno dictatorial de Nicolás por sus actividades ilícitas, como la violación de derechos humanos en el país y el irrespeto a la Constitución. Dicho evento fue criticado por políticos de la oposición, entre ellos el embajador interino en Colombia, Tomás Guanipa. El gobierno dictatorial de Nicolás, sin importar el COVID-19, usando dinero de todos los venezolanos, monta un show en Caracas para pedir la libertad de al uno de sus más emblemáticos exponentes de la corrupción chavista, corruptos defendiendo a corruptos, expresó Guanipa. La semana pasada se reveló que la familia de Sa fue trasladada de Caracas a Moscú a principios del año. En un discreto operativo la modelo Camila Fabri, actual pareja de SAP y otros miembros de su familia salieron de Caracas contando con el apoyo de la represión chavista, se hizo el traslado de Caracas a Moscú lo que ha llamado la atención de las autoridades pero el concierto tuvo un gran ingrediente, le pagaron a los presentes con comida manteniéndose en anonimato un empleado de la empresa Salva Food, compañía relacionada con la figura SAP que asistió al evento le comentó que le pagará con comida y una bolsa con proteínas como pollo y carne a los que acudieron al concierto. La pregunta después de ese acto sicense es ¿qué pretende mostrar o ocultar Nicolás luego de rayar las paredes de Caracas con grafitis, colgar pancartas, organizar caravanas y redactar cartas sin destinatario? El chavismo subió el nivel de su cinismo con el montaje del concierto con el objetivo de lavar la imagen de Saab. Uno de los asistentes viste una camisa con la cara de Alex Saab y carga una bolsa de comida como pago por asistir a un evento organizado por la tianía de Nicolás. En las fotos tomadas por la agencia EFE quedaron retratados los típicos autobuses Yutong que el gobierno dictatorial de Nicolás usa para movilizar a sus manifestantes en esta oportunidad, con los zapabocas caídos y el irónico pago de bolsas con productos CLAP, el sistema que usa la represión para manipular las voluntades de sus seguidores. Como bien lo hemos anunciado por este medio, Saab, quien se encuentra detenido en la República de Cabo Verde y que enfrenta en proceso de extradición de Estados Unidos, el cual fue aprobado por una corte del país africano y que su equipo de abogados defensores ha solicitado suspender. Bueno amigos, hasta aquí toda la información. Esperamos verlos en un próximo video. Hasta pronto.